Bienvenidos a, a este Café Virtual, donde vamos a hablar de cómo organizar una empresa con Microsoft 365. Antes de nada me presento. Mi nombre es Cristian Manteiga, soy Solution Adoption Specialist para Plain Concepts. Y estoy certificado en ProSci, un framework de gestión del cambio, y eh, también estoy certificado como Service Adoption Specialist eh, por Microsoft. Durante la sesión de hoy, que bueno, va a ser una sesión cortita, de 30 minutos, pues, eh, vamos a ver cómo hacer uso y sacar eh, una ventaja eh, competitiva a Microsoft 365. Hasta ahora lo conocíamos como Office 365, pero actualmente Microsoft está eh, cambiando y haciendo un rebranding de, del producto para unificar y homogeneizar y tratarla como Microsoft 365. Entonces, ¿por dónde empezamos? Pues, durante la sesión de hoy vamos a hacer un repaso de las distintas herramientas, no todas, pero las distintas herramientas que nos ofrece Microsoft 365. Empezando por Teams, que es el núcleo central de todas ellas, como un sistema de comunicación. 360, en el que vamos a, a ver pues, eh, cuál es el núcleo de la comunicación corporativa y colaborativa. Vamos a ver los aspectos que nos proporciona eh, Microsoft Teams a la hora de, de invitar a personal externo a nuestra compañía para mejorar la colaboración, no solo en proyectos, sino en todo tipo de, de colaboraciones que podamos tener con proveedores, con clientes o con personal externo a nuestra compañía. Vamos a ver eh, dónde entra eh, dentro de este marco colaborativo OneDrive eh, como herramienta para trabajo y, co y colaboración con ficheros. Por supuesto, sin olvidarnos de Outlook, nuestra herramienta básica de comunicación por email. Microsoft Planner como una herramienta de colaboración coordinada, como una herramienta que nos permite trabajar y colaborar con tus compañeros qué duda cabe si no SharePoint SharePoint como como nuestro núcleo de comunicación con nuestros empleados a través de la intranet pero no sólo como como nuestra intranet y por supuesto Power BI una herramienta que nos permite hacer un seguimiento uh, de, de una, una evolución de aquellos eh, aspectos importantes para nosotros y para nuestra compañía. Antes de entrar en materia, pues, eh, vamos a ver uh, un poco lo que es Office 365 como, como suite de productividad. Entendiendo como productividad a algo que a día de hoy es eh, sumamente importante y que cada vez cobra mucha más importancia, dado el escenario actual en el que estamos. Uh, y, por supuesto, pues, uh, qué herramientas uh, nos proporciona. Office 365, uh, ahora, ahora renombrado a Microsoft 365, pues al final no solo es una suite de herramientas, no solo es una, una colección de, de utilidades o herramientas que nos permiten trabajar, uh, mejorar la efectividad y comunicarnos con, con nuestros compañeros de trabajo, y con un personal ajeno a nuestra compañía, sino que además uh, es un marco uh, en el que englobamos la seguridad, el cumplimiento y, y por supuesto un buen gobierno de la, de la herramienta. Office 365, al ser un conjunto de herramientas que están integradas entre sí, que tienen un núcleo común de administración y gestión, pues, uh, todos estos aspectos de seguridad que están cobrando cada vez uh, más sentido en entorno de trabajo en remoto en el que pues al final eh, tenemos que colaborar desde, desde nuestras propias viviendas con nuestras conexiones personales eh, a internet que son más o menos rápidas eh, son más o menos eficientes pues eh, también tenemos que tener en cuenta que cuando utilizamos eh, dispositivos eh, de carácter personal, para conectarnos a, a un entorno corporativo donde hay información sensible o de carácter confidencial, pues la seguridad cobra cada vez un aspecto mucho más eh, importante y relevante que debemos de, de tener en cuenta. Entonces, una de las grandes ventajas que nos eh, proporciona Microsoft 365 es que toda la seguridad está integrada en todas las herramientas. Entonces, todos los datos que se manejan dentro de la suite ofimática dentro de la suite de, de productividad están englobadas dentro del mismo marco de seguridad el mismo marco de seguridad y el mismo marco de cumplimiento a la hora de cumplir con normativas como la gdpr o normativas específicas a, a nuestra vertical o a nuestra industria como vemos microsoft 365 no sólo no sólo nos permite este marco eh, en el que trabajamos, sino que, pues, eh, dependiendo del tipo de actividad que estamos realizando, pues tiene una serie de herramientas que nos permiten eh, gestionar nuestras tareas del día a día. En el aspecto de comunicación tenemos eh, Microsoft Teams, como un marco global de, de la comunicación dentro de, de la empresa, Outlook, como nuestra herramienta de, de comunicación por email. Y después tenemos una serie de, de, de herramientas un poco más colaterales, como es la agenda o la aplicación de contactos, que nos permite gestionar pues, eso, nuestras agendas de forma organizada, por, por industria, por empresa, por tipo de contacto. Y sin olvidarnos de llame de que bueno, al final es eh, una red de comunicación eh, corporativa que nos permite englobar a todos nuestros empleados. Desde el aspecto de la organización, y también muy ligado con Outlook pues tenemos la gestión del calendario que está integrada también en nuestra herramienta de, de email en de Outlook, tenemos Planner que veremos más adelante y después tenemos otra serie de herramientas como pueden ser tareas, eh, to y forms que nos permiten pues, es, gestionar nuestras tareas diarias, eh, ver qué acciones están pendientes de hacer y tenerlas eh, siempre organizadas en vez de tener una libreta y un bolígrafo a mano en nuestro escritorio, pues tenemos una serie de aplicaciones que nos las permiten organizar y que están integradas con el resto de, de herramientas. Y Forms, que nos permite pues, gestionar formularios, encuestas y, y, y este tipo de, de información, de forma muy sencilla. En cuanto al carácter personal que hay dentro de, de una suite ofimática y de lo que nos afecta a nosotros como empleados, pues tenemos eh, dos herramientas. Una es Swale, que digamos que es el núcleo de, de la colaboración, que es un portal el, que nos permite eh, saber no solo con, con qué documentos estamos trabajando, sino con quién colaboramos dentro de nuestra organización, quién es importante y quién es relevante, no solo a nivel organizativo y dentro de lo que es el, el propio marco de, de trabajo, sino... Uh, pues eh, personas eh, son las, las con las que más interactuamos dentro de nuestra empresa. Después My Analytics, que es una herramienta para gestión de nuestro tipo personal. En cuanto a documentos, tenemos uh, dos herramientas principales, uh, SharePoint, que no solo como comentábamos es una sino que tenemos uh, uh, pues una parte de gestión documental que tiene mucha mucha importancia dentro de Microsoft 365 y por supuesto OneDrive for Business. En el aspecto colaborativo uh, tenemos Stream, para la gestión de, de vídeos y canales de formación online dentro de nuestra corporación tenemos eh, Swale, que nos permite compartir y colaborar en presentaciones uh, un poco más impactantes Whiteboard, que nos permite no solo tener reuniones efectivas, sino que tener una pizarra en la que podamos colaborar que está plenamente integrado con, con las reuniones de Teams Delphi igual. Bueno, en el aspecto de los informes, como veremos, tenemos a Power BI y después eh, algo que no vamos a, a comentar hoy en este, en este café virtual es eh, la parte de negocio. Power plazo y Power Authority. Aquí os dirigiré a, a las sesiones eh, que tenéis disponibles dentro de nuestro eh, canal de YouTube de nuestros compañeros, que serán muy interesantes. Donde podéis ver un poco más en detalle pues eh, qué nos proporciona a nivel de negocio Power Platform y Power Automate en cuanto a automatización eh, de tareas y a diseño rápido de procesos de negocio transformados en aplicaciones eh, para nuestra empresa. Ya me tiene en materia Microsoft Teams. Microsoft Teams es, eh, como comentábamos, ah, pues el, la aplicación principal y digamos el centro de todo el trabajo eh, colaborativo y en equipo que podemos hacer dentro de, la, de nuestra empresa. Microsoft Teams no solo es una herramienta de comunicación, sino como decimos, es una herramienta de, de trabajo en equipo, donde compartimos ficheros, eh, compartimos información, hacemos reuniones, hacemos reuniones no solo con nuestros compañeros de equipo y de trabajo, sino con, con nuestros clientes, con usuarios externos a, nuestra, a nuestra corporación y digamos que es el núcleo de toda esta colaboración y el, al final y al fin y al cabo el núcleo de, del trabajo diario. El trabajo que realizamos eh, día a día pues empieza y termina en Teams. Empieza en el proceso de comunicación, en el proceso de comunicación con nuestros compañeros, en el seguimiento de tareas en el trabajo eh, colaborativo en documentos que estamos preparando pues eh, para una oferta para un proyecto para una documentación todo todo lo que es el, el marco de trabajo general lo vemos dentro de, de microsoft y por supuesto eh, es una herramienta que está plenamente integrada con microsoft 365 si, si no la conocéis y si queréis de, llegar y profundizar un poquito más eh, a raíz eh, de esta herramienta y ver qué, qué ventajas nos proporciona en el trabajo colaborativo y más a día de hoy en un trabajo que, que está cambiando y que se ha, se ha visto obligado a cambiar en las circunstancias actuales pues cómo utilizar Teams en, en, un, en un trabajo eh, remoto pues eh, hay, hay sesiones eh, muy interesantes que nos pueden proporcionar esta visión. Pero aquí quiero destacar uh, una de las uh, características más interesantes y que a mí me parecen más relevantes en cuanto a la visión global que, que compartimos con, con las empresas y con nuestros clientes, y que es Microsoft Teams es una herramienta de colaboración y por lo tanto es una, es una herramienta que tiene que estar abierta a, hacia afuera. No, no sigo olvidarnos los aspectos de seguridad que comentábamos antes que son extremadamente importantes, pero sí uh, es una herramienta que, cuyo sentido principal es el, la colaboración. La colaboración no solo interna con nuestros compañeros de trabajo y con nuestros compañeros de, de, de equipo y con aquel personal de, de la empresa, sino que pues, eh, buscamos una colaboración con nuestros proveedores, con usuarios externos contratado que esté participando en proyectos de nuestra compañía y queremos que estén plenamente integrados en el, en el equipo y cuando decimos plenamente integrado queremos decir plenamente integrados en la comunicación en las noticias, en los avances en los documentos que se comparten en, el, en las aplicaciones de seguimiento y, y al final a Teams y los equipos que se que se gestionan dentro de Teams son eso, son un.. un un entorno de trabajo específico para, pues, para un proyecto o para, o para un grupo de trabajo y, y tenemos que asumir que no siempre colaboramos única y exclusivamente con compañeros de nuestra organización. Entonces, Microsoft Teams nos proporciona esta capacidad de eh, incluir a usuarios externos a nuestra compañía de forma muy sencilla a través de Microsoft Active Directory eh, eh, dentro de Azure eh, que podemos a través de una invitación eh, que le llegará por correo electrónico a, a nuestros usuarios externos y que tendrá que aceptar poder integrarse dentro de nuestros equipos sino que pues tendrá acceso a la información que ya está, ya está dentro de ese equipo de trabajo eso sí, siempre dentro de un marco de funcionalidad limitada como es un invitado a nuestra corporación ...no puede tener el mismo nivel de, de privilegios o permisos uh, a la información... ...pues uh, al final, pues como decimos, no siempre, no siempre tenemos eh, información abierta... ...tenemos muchas veces eh, trabajos con información sensible o de carácter confidencial... ...y eh, esto es un aspecto que está bien planteado dentro de lo que es un usuario invitado dentro de Y por supuesto siempre del marco que hablábamos, en Microsoft 365... ...donde toda la seguridad está integrada y es, y es un conjunto para todas las herramientas. OneDrive. Esta, esta es una de las herramientas que más dudas plantea cuando, cuando tenemos este tipo de, de conversaciones con nuestros con clientes. Microsoft Teams es el entorno de colaboración, es un entorno de trabajo, de trabajo colaborativo eh, y de, de equipo con documentos. Entonces, ¿por qué OneDrive? Si, si ya tenemos Teams, que nos proporciona OneDrive? OneDrive nos proporciona múltiples ventajas que no, no tienen tanto que ver. Es de manera colateral y de manera integrada con Teams, OneDrive nos, nos aporta un, un poquito más, un poquito más allá. OneDrive nos, eh, nos da un, una seguridad integrada dentro de Windows 10, uh, que nos proporciona una copia de seguridad y, y digamos que un bout o una caja fuerte donde eh, almacenar nuestra información. Y en caso de un ataque de ransomware, uh, sobre todo en escenarios como los de hoy, de, de tanto trabajo en remoto, es sumamente importante tener esta opción activada y sincronizada con OneDrive, sino que además nos proporciona pues, un backup personal, un sitio donde almacenar todos nuestros ficheros de trabajo en los que estamos, eh, eh, muchas veces no trabajamos en documentos eh, eh, de forma colaborativa, simplemente es un documento que yo no estoy generando y que quizá más adelante comparta con los demás pero el trabajo en sí de elaboración lo hago yo solo. Pues, eh, OneDrive me, me proporciona ese backup ante pérdidas, ante errores, ante problemas eh, de hardware y que incluso puedo llevar a múltiples dispositivos de, tanto de carácter personal como de carácter organizacional y puedo, puedo estar eh, trabajando en distintos dispositivos en el mismo documento, sino que además nos proporciona una herramienta de colaboración con externos. es decir. Un documento que yo tengo dentro de OneDrive lo puedo compartir con un cliente, con un proveedor, eh, porque necesito colaborar con, de forma puntual en ese documento con, con esa persona, pero no necesito que esté dentro del marco de un proyecto, no, esté, no necesito que esté dentro del marco de, de una colaboración más a largo plazo, sino que es una colaboración más puntual. En vez de, en vez de estar eh, utilizando el proceso habitual de te envío un correo con, con un adjunto, tú me envías tus modificaciones en otro adjunto, yo hago correcciones y de errores sobre ese mismo, tú lo revisas, me lo vuelves a enviar, de forma que he generado cinco copias del mismo documento. Simplemente para realizar unos pequeños cambios, pues puedo utilizar OneDrive de forma que ambos trabajemos en la misma copia del documento, ambos tengamos acceso a, la a las versiones que se van generando y no tengamos que estar eh, con este continuo envío y recepción de, de emails, con adjuntos, que es totalmente innecesario y que hace un uso eh, bastante ineficiente de nuestro almacenamiento en, en cloud. Y por supuesto, este, este mismo tipo de colaboración que tenemos con usuarios externos, lo podemos tener con nuestros compañeros de trabajo. Como decíamos, Outlook, Outlook es la herramienta más conocida eh, y al final es nuestro modelo de, de comunicación por, por defecto. Outlook, y por lo tanto el, el correo electrónico es un modelo formal de comunicación, es quizá el más formal de todos, lo que es una comunicación asíncrona en la que yo eh, elaboro todo el discurso que, que quiero comunicar, mando el correo y espero una respuesta. Y mientras espero una respuesta, pues eh, realizo otro tipo de tareas. Outlook eh, representa un cambio de comportamiento. Tal y como íbamos comentando, no solo Teams supone un cambio en el, en el modelo de trabajo y en la forma de, del día a día de cómo colaboramos, OneDrive no solo nos proporciona una herramienta distinta para trabajo en documentos, pues todo este tipo de, de, de cambios de comportamiento uh, que son extremadamente importantes en proyectos de transformación digital, adopción y gestión del cambio, Necesitamos eh, llevar a nuestros usuarios, como comentábamos antes, hacia un uso eficiente de las herramientas. El, el correo electrónico no deja de tener sentido, por supuesto es sumamente importante este tipo de comunicación asíncrona dentro de cualquier compañía. Pero necesitamos eh, llevar a nuestros usuarios su, ese cambio de comportamiento en el que, pues, en, vez de, en vez de compartir una copia de un documento y esperar a que me envíen otro igual con las modificaciones, pues puedo compartir un enlace a mi, a mi documento en OneDrive te doy permisos, colaboras en él todos tenemos el mismo documento todo está dentro de mi tenant, dentro de mi marco de seguridad tengo, tengo un nivel de versionado, tengo gestión de cambio, tengo, tengo todo lo que necesito y no tengo el típico problema que se nos presenta en el día a día de te manden un documento, vuelvo a enviar porque no lo encuentro ah pues la versión que he encontrado no es la, no es la última espera que la busco, este tipo de cosas que son muy habituales, uh, se van eliminando con, con un buen uso de las herramientas. Por supuesto, hablo que es una agenda personal, eh, tiene una integración de, de calendario, que es la que nos permite saber cuándo tenemos las reuniones, eh, cuándo tenemos el tiempo de enfoque, y, es, y ahí es muy importante pues, el siguiente punto, la gestión del tiempo de trabajo, la gestión de mi tiempo de trabajo. El tiempo que yo necesito para estar centrado en una tarea, el tiempo que necesito para colaborar con los demás, el tiempo de reuniones con mis clientes y proveedores, pues eh, yo necesito tener una planificación de cómo va a ser eh, mi semana de trabajo. Y Outlook es la herramienta perfecta para esto. Y en cuanto a gestión y, y colaboración, a, a la hora de gestionar tareas, eh, tenemos planes. Planner es otra de las herramientas que nos proporciona Microsoft 365 que está integrada eh, en Teams de manera muy sencilla y no solo con Teams sino con el resto de las herramientas de Microsoft 365 pero que nos proporciona un, marque, un marco ágil de colaboración Al final lo que nos, lo que nos da Planner es eh, un muro de Kanban pues, esta metodología ágil en el que tenemos un pipeline de entrada, una serie de tareas y tenemos eh, diferentes buckets o contenedores en los que vamos organizando cada una de ellas para saber en qué estado están. Y, bueno, pues, eh, Planner pues, nos proporciona de forma muy sencilla y muy integrada eh, dentro de, de nuestro marco de trabajo pues esa herramienta en la que podemos eh, crear nuestras tareas, asignar responsables, poner eh, subtareas dentro de él, añadir comentarios, dar prioridad, ver el estado... Y, como, como comentábamos, pues también nos proporciona pues, estos packages, estos contenedores, en los que nosotros pues, eh, vamos eh, a ir añadiendo y cambiando de estado las diferentes tareas pues, eh, en, en estados típicos como bueno, pues, planificado, eh, pendiente de empezar, Empezado, eh, eh, terminado, bloqueado, pues, en los diferentes estados en los que pueda estar una tarea y que tengan sentido dentro de, pues, el ámbito del ámbito de mi proyecto o de mi, o mi negocio, pues iremos personalizando y añadiendo esas tareas uh, para saber en qué, en qué estado está y también, pues. Uh, con, con ese seguimiento, esa analítica y, y esos KPIs eh, básicos que nos proporciona Planner uh, sobre en qué estado está cada una de las tareas, cuántas están asignadas a mí, uh, etcétera cuáles son de, de, de, de carácter crítico, qué, qué tipo de relevancia e importancia tienen, etcétera Y por supuesto Planner nos proporciona algo que generalmente no, no, no comentamos o no tenemos eh, tan en cuenta pero que, que es muy, muy relevante para nosotros. Y es que toda la información que compartamos eh, dentro de una ficha de plan, eh, cualquiera de las tareas eh, asociadas, donde adjuntamos documentos, donde describimos eh, lo que tenemos que hacer, pues toda esa documentación, todo ese, todo ese contenido está eh, almacenado dentro de, nuestra, de nuestro tenant, con nuestros criterios de seguridad, pues con ese gobierno eh, que hemos hecho previamente y toda esa información pues, estará etiquetada con una serie de sensibilidad, ya sea de carácter manual o de carácter automático, pero que nos da la seguridad de que la información que estamos manejando está de, de, bajo nuestro control y no estamos perdiendo el, el acceso a la información o no estamos perdiendo el control sobre la misma. De forma que no haya fugas inesperadas dentro de, de nuestro marco de trabajo. Y, por supuesto, Planner es automatizable. Hay otro tipo de, de herramientas, como como comentábamos al principio, como son las de negocio de Power Automate, que nos permite automatizar un, una gran cantidad de, de tareas que tenemos en el día a día. Pues, ¿Qué pasa cuando una tarea uh, se ha terminado y dentro de un proyecto y... y pues generalmente pues, se envía un correo a nuestro responsable o a nuestros compañeros de equipo para que sepan que esa tarea está, ya está terminada y que hay que empezar con la siguiente o que las tareas que dependen de esa tarea eh, ya pueden comenzar. Ese tipo de notificaciones las podemos automatizar a través de Power Automate, que antiguamente se conocía como Flow, y podemos... Eh, pues, eh, optimizar nuestro tiempo de trabajo y el tiempo que dedicamos a este tipo de tareas repetitivas uh, que podemos uh, delegar eh, pues en un marco, auto automatizado. En cuanto a gestión a gestión de la información, SharePoint Online quizá uh, es uno de los eh, más conocidos y, y que nos proporcionan pues eh, uh, más valor no solo por el no solo por el hecho de que tienes eh, de forma muy sencilla y a través de, de controles out of the box eh, la posibilidad de diseñar y tener una intranet corporativa eh, pues con un look muy homogéneo y muy sencillo eh, dentro de tu empresa donde vas a tener pues, toda la información que es relevante para tus empleados pues el manual del empleado, el manual de bienvenida, el acceso a las herramientas de vacaciones, de, de, de el fichaje, y entrada y salida, pues el acceso pues, a, a todos estos procedimientos, herramientas, información que todo, todo empleado debe conocer y al final pues, eh, donde notificamos como empresa pues, eh, todos los cambios y novedades que vamos implementando y, y cómo va evolucionando eh, nuestra, ...nuestra compañía... ...sino que además, ah, en cuanto a este marco de colaboración y de trabajo en equipo... ...lo que nos proporciona SharePoint Online es la gestión documental y el archivar. SharePoint Online, ah, si bien OneDrive es la herramienta que está detrás de Teams... ...y de las conversaciones uno a uno que tenemos en Teams, bueno, uno a uno o grupales... Que tenemos en Teams fuera dentro de lo que es el, un equipo o un canal dentro de un equipo, Si el SharePoint Online es eh, la herramienta que está detrás para ese trabajo colaborativo con documentos. Es decir, cuando nosotros creamos un, un nuevo equipo dentro de Teams, nosotros creamos un, un nuevo Teams, y añadimos a, a gente, tanto interna como externa, para colaborar, uh, por detrás lo que se está creando es un portal uh, de equipo de SharePoint Online que va a almacenar pues, a, toda la información. El acceso a ese portal lo vamos a tener siempre. La pestaña Files de Teams nos va a dar acceso a ese a ese libre, a esa librería de documentos que se está generando dentro de ese de ese site, dentro de SharePoint Online, y que nos proporciona una serie de ventajas muy importantes que debemos de tener en cuenta, que es el versionado de documentos automáticos, es decir, todo el trabajo que por encima estamos haciendo, ya lo hagamos directamente en SharePoint, lo hagamos por encima dentro de Teams. Todo el trabajo que estamos haciendo sobre los documentos, haciendo cambios uh, simultáneos con el, las, las posibilidades que, de coautoría que nos da Office o Teams. Todas esas versiones que se generan automáticamente cada vez que yo realizo un cambio en un documento se está almacenando dentro de SharePoint. Y, y dentro de SharePoint, pues... Tendremos acceso pues, a todas esas versiones, al histórico de cambios y a toda de forma automática, sin que de forma transparente, sin que nosotros nos tengamos que preocupar. Pues tenemos eh, una herramienta muy potente de gestión documental que lleva muchos años en, los, en el mercado y que nos, nos da muchísima potencia a la hora de trabajar eh, y versionar documentos. Pues es algo que, que tenemos eh, out of the box y que tenemos que saber aprovechar. Y por último, uh, y no menos importante, destacar la importancia que tiene Power BI. La, la importancia que tiene Power BI a la hora de monitorizar, de crear dashboards de forma muy sencilla a que nos permitan pues, generar nuestros KPIs, a nuestros indicadores eh, eh, importantes, pues, ya sea en el día, los tiempos que tenemos en este momento pues, para monitorizar cómo se está ejecutando el trabajo remoto y la productividad en mi empresa uh, que es un cambio muy importante y muy relevante o pues otro tipo de KPIs eh, de uso de las herramientas o, o falta de uso, no todos no todos uh, hacemos el mismo uso de, de la suite ofimática y es importante pues tener un, una monitorización de vez en cuando pues eh, tener claro cómo se están usando las herramientas y qué procesos se pueden mejorar esto es eh, algo que es constante en, en la gestión de cambio de cualquier compañía y es que siempre hay que tener claro en qué estado estamos y hacia dónde queremos ir y qué procesos uh, podrían mejorarse, automatizarse y depurarse dentro de nuestra compañía. Y por supuesto, uh, está integrado con, con Microsoft 365. Si bien es cierto que hay dos tipos de licenciamiento, uh, Power BI y Power, y Power BI Pro, Uh, es una forma muy sencilla de, de generar dashboards y, y, y tener un cuadro de monitorización de nuestra compañía y de, y de las herramientas que se utilizan eh, y de los procesos que se utilizan en nuestra compañía para tener una clara visión de en qué estado estamos y qué, qué podemos mejorar y hacer donde queremos ir. Y bueno, llegados a este punto, uh, agradeceros... Uh, el que hayáis podido asistir a esta reunión y, y de nuevo muchas gracias